Hoy entrevistamos a Santiago Gómez, presidente de la Asociación Española contra el Cáncer, y nos da mucha alegría, porque realmente desde que empezaste esta trayectoria y estos retos, pues lo estás haciendo genial. Y en primer lugar, te felicito por ello. Y vamos a hablar de este evento que bueno tiene lugar en la rueda de prensa en el hotel. Y estamos aprovechando para ya entrevistarte a nivel personal de, de esta trayectoria tuya y sobre todo de este evento próximo, que va a ser muy interesante. Y yo cuando estuve leyendo la nota, digo, bueno, tenemos que entrevistar a Santiago y que me cuente todos los detalles buenos días hola buenos días bueno muchísimas gracias como siempre que estáis aquí eh, atendiéndonos cada vez que hay algo que contaros eh, Sí, me gustaría empezar diciendo que el mérito no es mío el mérito es de un equipazo que tenemos eh, en la junta local y de todo el voluntariado que como siempre se desvive por eh, ayudarnos cada vez que se nos ocurre una idea así que el presidente tiene poco nada que ver una persona sola no es capaz de hacer nada y mucho menos lo que estamos consiguiendo eh, desde que llevamos un añito eh, a partir de ahí pues bueno ahora os contaremos con más detenimiento de qué se trata Sí te puedo anticipar que llevábamos meses trabajando en crear un tercer evento potente eh, en la asociación. Ya sabéis que tenemos la cena de gala, eh, como sabéis también es el, este año el 5 de agosto, también en la finca La Concepción ya empezaremos a contar cositas conforme vayamos avanzando. La María Rosa, que también sabéis que este año ha sido un exitazo, más de 3.000 participantes, eh, casi eh, bueno hemos duplicado lo que habitualmente se venía convocando para ese evento. Y este evento lo que pretendemos eh, eh, es eh, llegar a un tipo de persona que no suele ir a esa gala o que no suele acompañarnos en la marea rosa estamos hablando de una horquilla que suele eh, oscilar entre los 40 y 55 años aproximadamente eh, de manera que es un evento de que queremos que sea como siempre sabes que nos gusta acuñar la frase divertida no un evento divertido pues eso es lo que pretendemos que, que sea este nuevo acto y sobre todo pretendemos que sea el primero de muchos más que, que dentro de 15 años se siga hablando eh, pues de la fiesta de primavera número 15 de la asociación Española contra el cáncer en Marbella, ¿no? Así que, lo dicho, muchísimas gracias por acompañarnos y apoyarnos. Bueno, ¿no? Estamos en un sitio muy bonito, que es un hotel emblemático también de aquí de la Costa del Sol, la el hotel. Es el hotel. ¿Y el por qué se hace aquí la rueda de prensa? Bueno, la rueda de prensa se hace aquí porque aquí es donde se va a celebrar esa fiesta de primavera. ¿eh? Esa fiesta de primavera que, como ya hemos anticipado, es el día 27 de mayo. Es una fiesta de primavera que tendrá su inicio a partir de las 12 de la mañana y que acabará a media tarde, eh, donde habrá eh, alguna actuación también, como he dicho hace un segundo. Es una fiesta roquera, ¿eh? Sí, roquera, tiene que ser roquera porque ya te marca un poco eh, la edad o la horquilla de, de gente que esperamos que nos acompañe y a la que va dirigida este evento, el precio de la, de la entrada son 40 euros con una consumición, eh, pretendemos que sea una fiesta en eh, la que fundamentalmente la música eh, que podamos oír sea 80, 90, 2000 como muy tarde eh, contaremos con una eh, banda magnífica como sabéis, la Unión que tocará en directo con todo, con todo el equipo y a partir de ahí bueno viendo las instalaciones es que no puede ...dejar de ser un, un éxito, ¿no? No puede dejar de ser un éxito... ...sin duda tenemos que agradecer eh, a Hard Rock eh, Hotel... Eh, ...que nos abrieran sus puertas, nada más venir a verlo ...vinimos con una idea, buscando un sitio y al final... ...se han eh, convertido en eh, partner maravilloso, ¿no? Por supuesto, al Ayuntamiento de Marbella... ...y a toda su corporación, empezando por María Ángeles... ...y, y también por Isabel Cintado, que eh, también lo ha dado todo ...desde que, eh, en fin, eh, le hemos pedido un poquito de ayuda... ...nos van a... Eh, si no me equivoco, ceder ciertos espacios publicitarios para que podamos eh, empapelar Marbella eh, para anunciar y para eh, informar a nuestros ciudadanos de esta nueva eh, en fin, experiencia, por llamarlo de alguna forma, que vamos a, a poner en la calle y que espero que disfruten mucho, como siempre, la gente de Marbella, su solidaridad tiene que volver a brillar y así espero que sea. ¿no? No, de la asociación, porque sabemos que siempre hay que tapar muchos agujeritos, además de la investigación. Cuéntanos cómo vais aquí en Marbella, cómo el equipo médico, todo el equipo que hay detrás, ¿no? porque si hablamos de la fiesta, que está muy bien, nos divertimos, sí, pasamos bien, sí. encima estamos colaborando. Pero detrás eh, hay, la verdad, muchas necesidades y cada vez en las investigaciones va avanzando. ¿Cómo, cómo va? Bueno, pues mira, ese aspecto, eh, vamos como, como siempre, vamos trabajando eh, muy bien, vamos atendiendo a muchísimos pacientes eh, y nuestro equipo. ...el equipo eh, de médicos, psicólogos y en fin, enfermeros... ...pues está haciendo trabajo que tiene que hacer... ...que es atender a los pacientes que requieren otros servicios... ...tenéis que tener presente... Eh, ...que no se puede eh, desvincular eh, los eventos... ...de los servicios que prestamos... ...no se puede desvincular porque al final... ...todos los servicios que prestamos son gratuitos... ...y en nosotros no tenemos eh, ingresos distintos... ...tenemos alguna pequeña subvención... ...pero en definitiva no tenemos ingresos distintos... ...de los que se obtienen por vía de donaciones... ...o por vía de la recaudación en este tipo de eventos... ...por lo tanto va siempre muy imbricado... ¿no? Ya conocéis la sede, conocéis las consultas que tenemos allí, eh, y tenemos eh, dos psicólogas que son absolutamente maravillosas y que prestan un servicio eh, brutal, que atienden a, a cualquier tipo de persona que necesite, que necesite eh, eh, su, su atención y, y por lo tanto, bueno, pues en eso estamos, ¿no? En eso estamos. Los, los fondos eh, recaudados durante esta, estos eventos que acabas de comentarnos, eh, ¿dónde van ahí? Eh, ¿Así concretamente? Hombre, todo lo, que nosotros, todo lo que recaudamos nosotros, todo lo que recaudamos nosotros, pretendemos que quede siempre en Marbella. Eh, que sea siempre para mejorar eh, la atención que prestamos en Marbella para atender a la gente que lo necesita para comprar material que se presta también como sabéis a los enfermos estamos desde camas eh, hasta eh, material de ortopedia cualquier cosa que, que se necesite y que nosotros podamos echar una mano está ahí, eh, también tenemos algún banco de comida donde también ayudamos con los alimentos en definitiva eh, la idea siempre eh, nuestra desde que llegamos es que eh, lo que Marbella eh, con su solidaridad, solidaridad perdón, eh, nos da eh, que de siempre Marbella ¿no?... ...y si luego bueno pues... Eh, ...como Marbella es tan estupenda... Eh, ...hay algo más... Pues, bueno, ...pues si se puede ayudar a alguna otra eh, sede... ...pues sin lugar a dudas también lo hacemos ¿no?... ...pero porque al final el, el, fin, la, la, el fin es el mismo ¿no?... ...que es intentar salvar, salvar vidas... ...y acompañar a gente que lo esté pasando mal ¿no?... Bueno, ¿algún llamamiento para todas esas personas que están allí dudosas o todavía no se han enterado de este evento? ¿Hay algo que decirles respecto del día y tal y animarnos a que Bueno, el día, creo que ya lo hemos hablado, es el día 27 de mayo. Eh, yo creo que con, el, eh, en fin, con la experiencia eh, que ya viene siendo... Un valor añadido eh, desde que estamos aquí en la organización de este tipo de eventos, aunque este sea la primera vez que lo organizamos, yo creo que si vienen a pasar el día lo van a pasar muy bien, creo que van a disfrutar muchísimo, por supuesto, de este hotel que es una maravilla ¿no? y, y del equipo que, que lo, lo gestiona y al, al que tenemos que volver a agradecer eh, todo lo que está haciendo para que esta fiesta primera, esta primera fiesta de primavera eh, sea un total éxito y a divertirse, a divertirse, porque además si cuando uno se divierte, el destino de lo que gasta en esa diversión tiene un fin como el que nosotros venimos buscando, eh, poco más se puede decir, ¿verdad? Los tickets, la venta de, de tickets y tal, ¿cómo se puede adquirir? Eh, ¿Hay una página web? Sí, eh, ¿Es sí. aquí directamente? Sí, mira, se, puede, se pueden adquirir en la sede nuestra a partir de la semana que viene y se pueden adquirir también eh, a través de una plataforma que se llama Tiquetea. Eh, pero todo eso eh, lo podréis ver perfectamente en la página web del hotel, lo podréis ver perfectamente en las redes sociales y os mantendremos totalmente acribillados, como siempre que organizamos algo, porque bueno, hay que, hay que hacerlo si se quiere al final obtener el resultado que se busca, que no es más que... Llenar esto, cada vez 1500 personas, tenemos que meter 1500 personas. Así que contamos con, con todos vosotros, ¿no? Para que nos ayudéis con esto, como siempre. ¿eh? A vosotros, como siempre. Gracias.